¿Qué eh, onda? Estamos acá en mi stream <risa> Estamos eh, acá en mi stream, eh. eh, stream? subirle un poco a la a mí esa cosa? Al... subirle un poco a la a mí esa cosa? Al... ¿Lo lo ves? Un poco a la a esa cosa? Bueno Um, eh, eh, vamos a estar eh, bueno ahorita le pasa vamos acá vamos acá, vamos acá. verdad? verga mm, eh, mm, mm, mm, Bueno, qué jugamos? Roblox no se puede porque, bueno Ya me enseñaron Bueno, qué jugamos? Roblox no se puede porque Porque miren Está en mantenimiento Wow No sé, podemos jugar... El... Podemos jugar... No sé, jugar el pingüinito. <risa> no hay que... Creo... No sé, la verdad, si sí me voy a correr ahorita en directo. Me corrí en grabación, pero... No sé, la verdad, si sí me voy a correr ahorita en directo. Me corrí en grabación. Vamos a jugar nomás el pingüinito. Vamos para acá. Esperimos. No sé por qué no escucho mucho mi voz. No se escucha bien mi voz. No sé si será por porque... qué. Esperamos. Vamos para acá. Esperimos. No sé por qué no escucho. Ah no, si sí se escucha, si sí se escucha. Si sí se escucha. Bueno, jugamos casual. Contra él. Ah, no, sí se escucha, se escucha. se escucha. Ah. Si sí, se escucha demasiado mi voz Está demasiado saturado Creo es que le va Ay no, ¿qué pasó? Se salió la partida A ver, iniciamos, iniciamos ex Exa con Exo Voy a bajarle se demasiado mi voz Esto le bajó. Vamos, vamos la verdad, nunca pensé haber hecho... Haber querido hacer un stream de... De, de, este, de esto de los pingüinos No sé cómo mi se me está corriendo esto Es decir... Ay, es decir... Ay, me pensé, pensé que no me iba a correr ni siquiera lo veías Vamos a ver acá. Cuando Roblox ya no está en mantenimiento, ahí voy a grabar un video de Roblox ¡No! ¡No! ¡No! Ah, mira, el Darles. Ey, hola Darles. venía canal. <ríe> Qué tirado. Vamos no, para acá. Vamos por acá, creo que... Vamos... vamos por allá, vamos por acá. Vamos por acá. Eh, perdón que tengo algunos problemas. Bueno, ya. Eh, hay dos personas viendo el stream. okay Ok, vamos a jugar una partida más y jugamos un mundo personal. No sé si me va a correr el Minecraft, la verdad. y eh, por cierto, les tengo que comentar que... Se me va ido en internet. <risa> ay no sé, porque siento demasiado... A ver. Vamos. Ay, eh, ay, eh, ay, ay. No, no, no, no, no. Ay, casi me. Uf, casi, casi, casi. No, no. What? ¿Cómo atraviesan las paredes? ya saben, internet de Latinoamérica es buenísimo <ríe> no, no, no no bueno ya vamos a jugar un persona global. a ver... hay un solo espectador mira ves que participa en el chat a ver... hay click para responder a ver. ah mira hay una persona que... Bueno Bueno Vamos a jugar una personal. Va bien el directo <ríe> Un poco todo Un poquito como que borroso <ríe> Es que la verdad Si, no le, si le saco eso de que esté un poquito La calidad baja la verdad me va a ir la Cosas buenas de tener una computadora en Latinoamérica. A ver, no, no, no creo que vaya a poder jugar. Ya que en el video que he hecho anteriormente, el directo iba muy laggado. ¿Cómo que juega Fortnite? <ríe> ¡Ey, ey! <ríe> ¿Cómo que juega Fortnite? ¿Cómo que juega Fortnite? ¿Cómo que juega Fortnite? ¿Cómo que juega Fortnite? No me corre ni bien el, el host file Y me acume a correr Fortnite Aquí mira, aquí tu Fortnite, aquí tu Fortnite A ver, voy a... A ver qué me sale acá, en esta cosa me sale me sale cacota me lo equipe, ok <ríe> eh, creo que iré a gestor de acá eh, ponderle, ponderle. esto creo para poder sacar el chat y tenerlo acá al lado y voy a hacer que el google me lo ponga más acá para poder esto un seguidor me queda a ver, voy a sacar el chat. A ver, de mi gente. Ahora lo tengo, tengo acá. A ver, esto sí. Creo que lo pondré por acá. Este es el problema que tengo yo con OBS. Este es el problema horrible que tengo yo. No sé cómo arreglar estos problemas, verdad. Que okay, vamos a ver si más que sea. Oh y hey, se me corre el freeway. El <laughs> freeboy que me mete. Sí, sí, sí, sí. Creo que debería también ver lo que hay acá. Dos espectadores. Ok. Hey, vamos a ir a jugar uno de estos acá de una persona. Para si me corren estos. Ok. Vamos acá. Es competitivo, así que vamos con todo. A ver si podemos ganarle. Hay que diseñar nuestra. nuestro nivel. Somos nivel 10, así que más o menos ahí soy un nivel alto. Eh, ese pulpo <ríe> de agua. Como eso. Ey, cómo puse ese pulpo? Ese sí. Yo no me no acuerdo si he puesto emoticón Ay, ay, ay, ay. Cómo me mató Y cómo puedes poner estos emoticones ¿Qué crees? No sé No sé qué voy a hacer eso Playing on No, yo no quiero jugar 3 Vamos a jugar otro modo A ver Vamos a Estamos igual todavía Les pediría que me sigan Porque me están ayudando ahí. Ulan, no proba No, pero es en serio Es en serio que es ha estado Ah, tiene que salir un. Un comercial. Un comercial. Comer, un, un anuncio medio de él. Ay, ay, ay. Ay, espérate, creo que ya lo había jugado ya. Este. Ay, muerto, ¿no? ¡Ganamos! Vamos. Vamos, vamos ahí, vamos. ¡Ey, puso más el motico en la boquilla! Le voy a skip el. el darles. Eh, perdón, pero así es el nombre de él en Roblox, ya que le voy lo. Vamos a ver lo que decía. Bien, Ay, me mataron, me Muévete, muévete, ya, muérete ya. Vamos a darles como es que pone ese pulpo. Yo ni siquiera sabía que se puede poner esa cosa. Recién comenzando, así sé que no sé nada de esas cosas que okay, ya casi llegamos a señalar. otro modo. Y ya eh, vamos al modo y va bien el directo. Okay. No pensé, no... no sé si va bien el directo en directo. Excelente. Okay. pero se beats de okay. bits hmm. vamos a ah, jugar un... un creo que un box 1 vs 1 mira si se puede poner el maticanes global ok espérate no yo nunca o ya inició no sé a ver vamos eh, alguien que el que esté en que me está viendo ahorita mismo es que está en en directo, que ponga algún, algo en el, en el chat para ver, ver si es. ¿Quién es? Oye, aunque a construir. No, me dio un lagazo ahí. Eh, eh, eh. eh no. Dale caca. Dale caca. A la. ¿Todo se la hago qué? Sí, está lag. lag. No. No, está lag. No, yo no voy a jugar ese modo. Oh, a nivel 6. Eh, ¿qué pasó? ¿Se quedó? Ah, no, mira que ni, ni llegó a nivel 6. Sí, estoy lag. Definitivamente está muy lag. Ok, vamos a jugar otro juego que nació no en el okay Ok, vamos a ver... No creo que Minecraft se pueda, la verdad, Minecraft. Estoy un poquito desconfiante de que se pueda. La verdad, no sé si voy a poder. A ver, a ver. No veis, no sé cómo poner el chat acá al lado, más que sea. Ey, no, ¿cómo? Detener grabación, como que? No. ¿Cómo que estaba grabando? ¿Estaba grabando también? Estaba grabando. Estaba grabando. ¿Cómo es que estaba grabando? No mames. Bueno, bueno, ahora. ¿Qué? Es decir, Roblox es el juego que quiero jugar ahorita, pero no, no funciona. Roblox. Roblox. No sé si va bien el directo. ¿Qué? Chat solo para seguidores. No, eso no me gusta bueno también le puse pero ya se lo saqué esa cosa no me gusta y por el chat solo para suscriptores no esa cosa es para personas que no son humildes no mames cómo vas a pedirle a una persona que recién va a verte que se, que se suscriba en Twitch eso para que te cobran en plata bueno no yo no sé así eh, no sé si hacen no sé si es la verdad que, que podemos jugar ahora darles un saludo para darles <ríe> Fall falgais para pobres o el universal para pobres ¿Cuál de los dos no, pero es que no, porque no tengo más juegos <ríe> minecraft eh, pero... bueno, minecraft minecraft, ah, minecraft <ríe> No sé la verdad, Mike. Mike, me daría lag. Bueno, hay. ¿Qué pierdo haciéndolo? No, ¿qué pierdo? Que. No pierdo nada intentándolo. Bueno, si se ven que el directo se corta, ya saben por qué. Ya saben por qué. Por la respuesta de darles. Ya saben por qué se corta el directo. Inténtalo. Lo iré y lo haré. Perdón si su lo leo después, pero es que está como, no sé, lagueado el directo, como que llega después en la velocidad de esto no sé por qué no sé, no, no es mi internet, obviamente porque en mi internet, lo que pasó es que había, no, había un error o algo así ya saben por qué se corta el directo así que se corta, <risa> ok, se está abriendo Minecraft se está abriendo el Minecraft aquí okay, ya está Chata, chata. A ver. Creo que jugaremos en... Un Bed Wars. o un, no sé. 1.16. No sé si mostrarle mi... No, no creo. Aquí vamos a ir a mi mundo, creo. Sí, no es mi mundo. Es la 1.16. Ok. Eh, confirmen si va bien. Confirmen si va bien. Es decir, estoy viendo el directo pero no sé si ustedes lo verán bien, si que no, no aborroso o cosas así. Así que confirmen si está bien, confirmen. Y también confirmen si que les llega tarde los mensajes, es decir, ustedes, de ustedes eh, dicen algo y después de un rato les, los, les hablo. Si pasa eso es porque... Eh, tengo, no sé, no sé, en la verdad no sé. Ok, ya ya comenzó el lag, ya comenzó. Ya comenzó el lag. comenzar la ok ya abrió el minecraft vamos lo tengo para pequeña porque si no mi pc se explotaría si lo intento poner grande mientras estoy jugando y bueno no tengo una gran pc así que intentaré mejorar mi pc ok vamos al juan block 1.17 17 que hablo 1.16 en juan block lo tengo avanzado más o menos Tampoco es que yo tengo dragón solo porque no tengo las letras Y tengo solo el go del dragón Y las varas esas Es decir, no he ido a una city para nada Pero quiero ir porque, bueno ¿Cómo se ve el directo? Definitivamente va un poco como lag. Ok, sí, definió el lag Sí, al eh, darle se puse XD Está cargando, está cargando Okay, no creo que a... ok bajo estas cosas y creo que el rendimiento lo tengo todo bien estoy en mundos Va bien, confirmen si va bien. Es decir, yo lo veo lagueado. Voy a poner el chat acá al lado. Voy a mover un poquito el micrófono acá. Confirmen si va bien, confirme. Va a ir lag, voy a ver el directo. Va lag, min, va lag. Inestable. ¿Cómo que mal es la conexión de internet? No es internet. Demasiado No creo que debe resistir Un poco más Fulag, si sí va Fulag, no A ver voy a cerrar el Twitch Decidiendo hacer el, el directo. Sigue sí, el directo. Ok, ahorita mismo saqué Twitch. Voy a cerrar Google también. Ahí va bien. Entonces, acabo de cerrar Twitch, que es algo de lo que no puedo jugar mientras estoy en Twitch. No sé por qué. ¿Va bien? confirmo encima si va bien. Si no va bien, entonces otra cosa jugamos. ¿Ey? Acabo de cerrar el Twitch. Nada no, más es que lo van a ver como un rato. Un poquito más. Tarde. Ok, la verdad. Ok. Vamos por acá. Se ve. <ríe> no, mami. No. No, en de verdad cerrar el Google. No, ni porque. Bueno, creo que cerraré el Minecraft. A ver. Yo creo que tengo que estoy a abrir otra vez Google y me ha tardado demasiado. Nuestro Minecraft se me está quedando. <risa> a ver, ¿eh? abro Twitch. Tardo demasiado, amigo. Yo creo que acabo de hacer una configuración full FPS según. Sí, en stream. Y no sé por qué no se me ha cortado el stream. que okay, acabo de cerrar Minecraft bueno no lo cerré exactamente pero lo ya ahora sí se ve bien sí es que bueno acabo de cerrar el Minecraft no lo cerré exactamente pero lo ya no lo tengo ya no estoy jugando que me está cargando a mi todavía <coughs> Gaming okay, intentaré otra vez. <risa> no sé por qué intento hacer estas cosas. A ver. De no, verdad no sé por qué intento hacer esto. Voy a cerrar Minecraft y vamos a 1.8 para decir ahí chicos sí, bien. Vamos a ir al Levi Mod. Ya que el CMPAC me está como fallando un poquito. Acá está el -Mod. Va todo bien. Todo chévere ¿Ve? ¿Sí? Ok A ver si se ve bien Ok Ok No, ¿qué pasó? A ver, ok eh, esto es Minecraft o qué? Perdona. Perdona qué? Minecraft es o qué? ¿Acaba de pasar algo? Esto es mi chat ya acá está un chat separado Wow, fue a la revisa Scooby Ok, ok Hay que ver si va bien Hay que ver si va bien Se está lagueando, se está lagueando Se está lagueando Se está lagueando, no Ahora no se re-twitch Se está otra vez Se está lagueando No, otra vez No, otra vez no Ok, se ve que Se ve que no corre, se ve ya está abriendo, ya está abriendo, ya está abriendo Ya está abriendo, ya está abriendo, no se preocupen Ok, voy a configurar unas cositas Esto, esto No, no es que, es que la verdad Vamos a usar un Este es el que más FPS me da, creo Va a ser FPS o okay? qué Porque ya se abrió el micro Se ve, se ve que está yendo a ser FPS Ok, creo no sé si quitar el esa foto ahí. Ok, teniendo a hacer FPS. Voy a cerrar Twitch. Ahorita he cerrado Twitch. Okay. La verdad no creo que se vaya a poder jugar una partida de, no sé, Bedwar, ya que nomás aquí me está yendo demasiado el lado. Okay, vamos a usar Craft. Eh, creo que ya debería haberme iniciado la sesión porque ya hace rato estuve jugando. Ok. Ok, ahí mira, aquí se me puede correr más o menos. Mira. No, ok. Ok, vamos a hacer nuestro Mulwak. No, no me sale. Ya no me sale. Ok, me salió uno de dos bloques. Ey, uh, pero ya sí se puede. Ey, confirmen si va, si va bien. Va bien, oigan. No vamos a decir si el chat que si va bien. bien, respondan se va bien sigo en directo si ¿Sí pueden ver mi mis puentes ah. respondan si ¿sí pueden ver los puentes ok déjenme poner esta, esta cosa más acá que vamos a intentar jugar el Bedwars, La verdad, no creo que se pueda. Sería algo demasiado. Bra. Vamos a ver. A ver. A ver. Hey, el chifu chifu, chifu. chifu. Chifu. Chifu. Ok. Como que, como que, como que, no sé. Como que no quiere, como que si sí quiere. Como que empecé, quiere. Como que empecé, parece un avión aunque no sé. Ey, este es el directo que más largo lo he hecho, porque los otros directos duran solo 5 segundos y los cortos porque bueno, me sienta comiendo. Vamos, vamos a jugar. No, me a Sonicraft porque es el que no me pide Contraseña, es decir, si me pueden ver la contraseña, me, me, no, no es tan seguro. Listo, ¿Me, me pueden decir que si va bien, ahorita mismo es que yo no puedo, no, no si tengo abierto el disco, el, disco el, el Twitch, me va a ir full. Lag. Así que confirmen. No, pinche verde. No, no, no rushes. No, no. Sí. No, me salvé Me salvé como tres veces. No, has muerto. Pinche No, no, me está dando demasiado la. ¡Tacú! Ah, no mataron, que pelotudo. Bueno, vamos a este otro mapa. Va bien, boludo, bien. A ver, vamos a decirle en eh, si el Si se puede grabar los Minecraft. ...si sí, que se pueda transmitir algo directo de Minecraft. <risa> eh, responden, responden. Confirmen, confirmen. Sí, va bien, todavía dicen. A ver. Bueno, vamos a una partida. Después de esta, a ver, vamos a... No, sea un Skywars. O podemos ir a cualquier otro modo. Ok. Va bien con este pack de texturas. Y con Levi Mod va bien, ok, va bien Si sí, se puede hacer directos Entonces se podrá grabar, que es lo que quiero yo Es lo que más quiero, porque Bueno Y si saben hacer Lo de la manzanita esa Que acaban de ver ay Se Se la vio todo No me quedo, ya pensé que me venían Rushando, es que no tengo buena visión Por lo de que lo bajé demasiado tiempo. No, ¿cómo? Tengo internet... Tengo internet bueno No, ya vienen a arrodillar no. Pero, ¿qué pasa, men? Creo que no le tengo que desactivar esa cosa de retraso al chat Porque me está molestando demasiado Dios No. Vamos acá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos Vamos Vamos por acá, ya tenemos una cama. Bien ahí, bien ahí. Ok, creo que. No, no tengo ningún hierro. <ríe> a ver, ¿cuánto cuesta? 12, aquí okay, exactamente no Vamos a guardar el de hierro. Ok, vamos por acá. Ok, hay que mover esta espada. Esta de la tengo aquí. Eh, pueden decir si si creo que tendría que sacar el retraso del chat porque no sé yo actúo en algo y él se muestra después lo que lo que dije no sé por qué pasa esto pero les voy a, voy a ver en YouTube cómo se arregla esto Matar a una persona de una manera épica No, la estoy aquí Ay, del susto el... Vamos Ey, podemos ganar la partida porque va lag. No no va lag en sí el directo, pero va lag el juego. Por alguna razón va lag el juego. No. No, ¿qué pasó? <risa> me mató de no cuantos no, pero y la espada. La espada se me se me desfaleció. No sé qué le pasó a la espada, tenía una piedra piedra. Es igual que ponga, me ponga un poco de eh, Madera No, vale cuatro Rápido Debe ser boludo No, pero qué boludo qué boludo A ver, vamos a jugar un Un náhuac no Un náhuac no me gusta eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, um, Skywars No me gustan los Skywars de aquí, la verdad Pero voy a uh, Jugar en Skywars de Minemora creo de Minemora me gusta Nada más que voy a tener que estar en el de acá Voy a cambiar la cámara a esta Porque tengo que poner La contraseña y no quiero que vean, así que ya. Confirme si se ve todo ya. Ok, escena. Vamos. Vamos acá. Skywars Acá. Partida aleatoria. Y vamos a esperar. Va bien el directo, creo, ¿no? Me están diciendo que va bien, así que vamos yo no sabía que se puede hacer un directo con una core i3 4 gigas de RAM <risas> yo vi que se hacía directo pero con una iCore i5 i6. y 6 y a hacer yo con esta cascota que tengo no sé, alguna razón se puede después de esto voy a ver el... acá después de eso voy a abrir el google pero voy a cerrar Microsoft porque después me va a ir full No, no, qué boludo, debe ser boludo, otro boludo, es que es que no Centro. Vamos para el centro Ay, oh, casi me caigo Oh my god, que okay, ahí están teniendo problemas. Que okay, hay que esperar que, que vaya a. Listo. Eh, Ting, Ting, de A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La verdad, la gente cada vez se está volviéndome loca. A ver, vamos a jugar. Un... Oh, hay cuatro, fue un creeper. A ver, vamos a jugar un. Watcher Serran. Que casi no lo juego. A ver, solo hay cinco jugadores entrar aquí está si necesitan no como que 12 necesitan 12 me gustan los h o h de ram pero solamente si estoy solo no me gusta si estoy con equipo por alguna razón no me gusta bueno yo no hoy me tocará jugar equipo No hay ninguno de estos que estén ya que vayan a iniciar o algo así. No se podrá, creo. Y aquí hay. Eso es como llegan algunas personas. Ese chabón estaba revivido, sí. perdón, si les llega a ustedes la cosa poco más tarde, pero es que está chat así todo retrasado el chat medio pendejo <risa> a ver okay. no no no que vengo sin no no no no no me acordaba se se podía no no no me acordaba que se, podía hacer eso. No acordaba que se, se, se sacaba todo. El... Veremos a sacar esto me dieron un pico, what the fuck ok vamos a conseguir ok, una manzanita de oro confirmen si sí, va bien todo el directo ay ok, aquí hay que procurar conseguir diamantes aquí en ESE Run es muy fácil conseguir diamantes, la verdad Los, los diamantes están en encimita ahí. Eh, déjame hacer una... Mm. Es el mismo, ¿no? Chacara. Es lo mismo. Bueno, no he visto piedra entonces porque la piedra no me va a servir en este momento. Ok, hay que intentar conseguir... Ah, sí, me acuerdo. Sí, ya me acuerdo que te ayudo luego te ayudo tengo que intentar conseguir un poco de diamantes pero ah mira mira vamos acá eh, vamos a intentar conseguir diamantes porque necesito diamantes suficientes. El PP inicia en unos 8 minutos así que Diamonds. Rápido. Ok, acá hay... y hierro. Hierro me sirve. Los de ranas casi tan divertidos. Creo que así... fuck mira, ya tengo para hacer una madura. Creo que... Así que no voy a lanzar a no sé si voy a alcanzar a, a poder hacerme uh, voy a hacerme una espada por si acaso ok no eso, no, eso no sé si es serio acá hay acá hay bueno, es que me da un poquito Ok Creo que... haciendo un hacer un... Espada Pico Ya hay que buscar más diamantes Perdón, no, no Normalmente encuentro altísimos diamantes Y ahorita no encuentro nada Ok, no sé si es una armadura de hierro okay. Esto es otra cueva Ya que las cuevas que están así en chimitas, creo que Ok, aquí no pude una persona mire para abajo para poder conseguir un poco de... de... de... de en los HCRan creo que no hay lava ah. okay. no creo que consiga opción de para encantar Vamos, vamos, vamos. Imagina que si así fuera el aspecto igneo de que cada vez que piques algo, ya te lo de todo cocinado. Era demasiado cheto. Ok, creo que con estos diamantes Me alcanza perfectamente para Una armadura completa mm, Ya, ahora Hay que conseguir que este no sé si voy a poder conseguir obsidiana un lago de la pan y también necesito hacerme voy a hacerme necesito manzanitas verdad verdad verdad así que voy a ir a ver manzanas que llamantes que llamantes Me voy a hacer Ustedes si sí pueden ver algo con, con la oscuridad Que está ahí sí así. así Un arco Mirad las antorchas ya tengo un 2 minutos de pp para como que vamos a pp pueden decirme que si va a ser todo bien y manzanas de oro listo pero y lava terrible el directo va terrible terriblemente bien, ¿cómo es que terriblemente bien? Porque después de esto, de, después de, ese, de eso voy a, a ver el directo para ver si está todo bien. No, ya voy a iniciar, ya voy a iniciar, y ne ni un. A ver, a ver, a ver, necesito... Listo. Necesito lava. vamos a ver qué hace este Ey, esto no es para construir me parece que esto sea pues a ver si me pega a ver si me pega se fue, se fue. Pensé que éramos amigos. Ay, no cagaste. No quería hacerlo. Pero me provocaste eso. Ok, vamos. esto, esto, esto, esto, esto, esto. Ay, la zona, la zona, la zona. La zona, la zona duelo final. Todavía falta para el duelo final. Ey, ey la persona que está ahí chateando en el, el chat, este no me hice daño. Bueno, esa persona que, que diga cuántos espectadores están. ¿Se escucha bien mi voz? Es decir, tengo que acercar un poco más el micrófono, qué? Ok, se okay, escucha pasos. ¿Y eso no estaba antes. Uf. creo que tendría que hacer un poco más la voz sí oh. se escucha perfecto Okay. Hay que alejarme en la zona ah, Espérate, no me hago daño de caída, ¿por qué? Oh, sí. No me hago daño de caída Bueno, esto está un poquito mal no No, no, no, no, no, no No, se escapó. Vení, no se sé ocupar de que tú iniciaste la pelea. cerca la verdad <ríe> ok queda quien queda dos asesinatos quien queda no sé quién queda de lo final en 30 segundos sale Water Drop, pero bueno. No, no es que nada de ti. Ay, qué... me asusto horrible. a jugar otra cosa Jugos esa partida, la verdad <ríe> Ahora no PvP, solo iba Egg Wars, un Egg Wars no, casi, Nunca casi juego Egg Wars. así que Que eh... ¿Qué <ríe> pro El dúo, dúo Esto está por iniciar, así que vamos a ver qué pro <ríe> Muchas gracias Pero ya perdí <ríe> Y así, y así como acabo de pelear, me ganan en los pp's. No, no. Sí, horrible en los parkour, la verdad. Sí, El Equip casi no juego. Así que va a ser algo nuevo para mí. A ver. Ok. Llegué. Si se ve bien todo el directo, es este decir, tampoco es como que se va a vivir todo el, bien, todo el tiempo bien. Ok, no, creo que vamos a jugar entre solida porque este de aquí ya no voy a tener que poner otra vez. 3, 2, 1, ¡pum! Ahí está mi cara. Bueno, mi cara, ¿qué digo? Ahí está mi. El personaje mi cara. A ver. De esto Listo Vamos Vamos a Bedwars creo Un modo random modo random Estamos en Highcraft por los que no saben Este Highcraft es el server De cubo De cubo Ok, se va a caer un poquito, acá se cae un poco de pedazo de él. Listo. Como que me da la, como que me da la. El chorro de cubo es un, se cae un poquito de pedazo. Ahí va, Qué bro, bueno, va a venir el azul. sí, así va a venir, no vino, vino el amarillo. Los azules deben ser tan. No, me mató No, este server me da demasiado lag No sé por qué Por alguna razón me está dando lag El server de cubo Uy, casi puto el espada este, este server es un gen que menos lag da Bueno No todo es lo que parece Como una vez, mi primera vez cuando me descargué el, un cliente, me, me, me llamaba Bis. ¡No! Cagué, güey. Cagué. <ríe> bueno, otro, otro juego. Práctica. Hmm. Hmm. Prototipo. Juego del calamar, a ver. Estos son los juegos del calamar. Esa es la musiquita. Ver, Todos quieren jugar el juego del caramel. Yo voto que sí quiero. Yo voto que sí quiero. Sí, sí. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar el juego del caramel. Vamos. Inicia, que inicie, que inicie. Estoy bordando en cuadro. 3, 2, 1. ¿Se pueden decir si todavía se ve bien en directo? Oh, no, Balak, Balak. Ok, ok, vamos. Vamos, vamos bien ah. llegué llegué bien díganme si se ve, se ve bien el directo Vamos acá. Vamos. Creo que este hicieron es el último juego y voy a ver si... Si... En Twitch Me lo maté, me lo maté No tengo curarme No lo juego No, ¿cómo que perdí? Bueno. Vamos a, a ver si está todo bien ahí en el, en el Twitch. Bailar, pero hay que intentar. si está todo de ser mm, este directo es ahora una hora me pueden decir No, pero eso es en el mundo que tengo. Esto no es, esto no es. No, no. ¿Qué estaba haciendo en Espéndrome? De aquí ah la lee la lee verdad mira esta qué versión es no esta es la versión un poco más reciente no es esta versión Vamos a jugar en otra versión Ah oh, bueno ya, ya Mucho por ahí. Creo que hasta aquí terminaría el directo